Yo pe, yo Hayato Hayatoran, hayato sachi. <risa> Hola chicos, y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. Ya tiene ratito que no les habíamos subido videos aquí y la verdad es que hemos estado encontrando un poco difícil inspiración e ideas de cositas para mostrarles y la verdad también yo con dos canales he estado batallando un poco todavía no me logro organizar bien así que por ese motivo no hemos estado pudiendo subirles videitos pero aquí estamos de nuevo el día de hoy tenemos algunas actividades interesantes que hacer vamos a ir a trabajar a un café y después vamos a ir al cine es la primera vez que vamos a ir al cine en todo este año porque pues por motivos que ustedes ya saben no habíamos podido ir pero ahorita hay una película que está, que es de niños, pero yo ahora quiero ir a ver Entonces vamos a ir al cine y esas son las actividades que les vamos a mostrar el día de hoy ¡Vámonos! Miren, y venimos a este cafecito Se llama Tolis Es una cadena de cafeterías aquí en Japón, bastante popular y la verdad a mí me gusta venir a trabajar aquí Se me hace muy cómodo. Ah, cojones. Ay, todo todo está que es qué es lo que qué Miren así luce el café y me parece perfecto para trabajar. Hay pocos cafés en Japón donde puedes sentarte a trabajar por horas y este es uno de ellos. We order green tea shake uh -huh. with choco and with choco and even tea. Chai tea. Chai tea, ¡Sí! Nice. Ice. Yes. yes. ¡Buen provecho! Buen provecho. <laughs> Oigan chicos, y no sé si a ustedes también les pasa que ya no se quieren maquillar Yo ya no me maquillo, solamente me pongo rime Porque me tengo que poner la máscara y me choca maquillarme Machichi Pasta, chinchón Ni como, por qué ya estoy aquí instalada Tengo que cargar con hasta el mouse Porque luego me lastimo la muñeca Y voy a empezar a editar Un video de Dora más tristes Que ya verán pronto en mi canal de YouTube Y el programa que utilizo para editar Se llama Fine Cut, siempre me andan preguntando Y el Hayatito está acá listo Para estudiar inglés ¡Fighting! ¡Fighting! <risa> Estamos haciendo la reservación para los boletos del cine, pero nos toca sentarnos separados porque, por lo del virus, no los venden juntos. Venden uno sí y uno no. Otokachi. Yo vi no puedo. Hanashi. ¿Echo cómo? ¿Ah, más o menos? ¿Yo? Ah, más o menos. Hay un Otokachi, Taro Taro Anchua. Taro Taro Taro, Taro, mm, mm. Ya se nos hizo de noche aquí en el café Hayatito está en su clase de inglés y yo estoy esperando que mi computadora renderice un video Chicos, ya vamos saliendo del café y ahora es la hora de la cena y vamos a ir a cenar Sushi Sushi yes. <risa> Miren, este es el restaurante de Sushi que nos gusta mucho antes de entrar a cualquier lugar, alcohol. Inglés, coreano. ¡Qué chévere! Yo no soy coreano. Salmon soy coreano. Salmon. soy Salmon Yo soy Salmon, Hoy atununato. Sí, natumo, ya sí. Natumo, sí. nato ay. Ay, ay. Ay, ay. ay. Ay, ay. Ay, ay. gratis. todos hay más provechitos señoras y señores y miren este de aquí es uno de nuestros sushi favoritos dentro tiene un katsudo Dones, no? un cazo, perdón, o sea una milanesa de carne de cerdo, carne de cerdo, muy are you ready for the movie? ¿no? Uh, um, 맞아, 맞아. Este es el cine al que normalmente venimos. Les presento el cine en Japón. Igual que en cualquier otro país. <laughs> Miren, esta es la película que venimos a ver. Hayatito me trajo a verla. fumado Hayatito? Ah, yes. y un japático, ¿no? Ah, paran, por coyan. mi la verdad, yo quería ver Mulan. Pero Mulan... La quitaron de los cines, de todos los cines. Y estoy enojada. Porque aparte dijeron que la iban a dejar en los países donde se podía ir al cine. En Japón se puede ir al cine, no están cerrados los cines. Y no está Mulan. Disney, ¿qué onda? Yo quería ver Mulan. O sea, era una de mis de mis metas de este año. <risa> okay. Okay. Uh -huh. yes. Ay, vámonos. Vámonos. Oigan y por si tienen curiosidad Les enseño lo que venden en dulcería Palomitas, refrescos Churros No sé por qué venden churros Y venden churros de chocolate Y también de azúcar del normal Papitas Eso de ahí es cervecita Venden cervecita Venden palomitas acarameladas Hot dog y también venden palomitas, sabor, salsa de soya y consome De hecho las de consome son mis favoritas Pero estamos llenos por el sushi así que no vamos a comer Hayato Ahí está Hayato, miren Hay muchas personas que me han dicho que se parece a ese niño Yo pe, yo hayato Hayato, hayato, Miren, venden cositas de Doraemon Y pues aquí está Hayatito el novito. ¿Novito ni mi novita? Novita. Novita, perdón, yo no vi esta caricatura. Hay y... 딱... no? mm. mm. mm. <laughs> a Tito ¿no? Aquí es donde vamos a ir al cine. No hay gente. Uh, ok. estamos saliendo del cine No, ponemos que no. Nacho más que no